Hola, muy buenas. buenas aquí estamos, eh, Furremol, la Cueva del Duende. Aquí tenemos a Rafa Moreno. Muy por... buenas. Es el primer cantante que viene por aquí, por, por la Cueva del Duende. Y es un chaval que, bueno, que es cantante de siempre. Toca en, muchos, en muchísimos sitios. Yo lo acompaño muchas veces, tocando el teclado. Ah, vamos a las fiestas, a todos todo los lados donde nos llaman, ¿no? Donde salgan, en boda, en ah, A BBC, ¿no, Rafa? BBC, BBC. Todo a lo que salga. Y, y nada, bueno. eh, vamos a hablar sobre la producción que están haciendo, están grabando unas canciones. TJ, tú estás colaborando con él, ¿no? Sí, yo soy el museo productor, estoy haciendo unas canciones porque es un chaval que compone muy bien, tiene unos temas muy, muy bonitos. Tiene su canal de YouTube, que es Rafa Moreno, que ahí tiene, tenéis los vídeos y tenéis las canciones. Y bueno, y poquito a poquito pues vamos avanzando y era para, quería traerlo para que lo escuchara ahí, porque la verdad es que canta muy bien tiene una voz muy estupenda es muy conocido aquí en Córdoba y poquito a poco, pues lo vamos arrancando un poquito. Eh, tengo muchas notas con él, ¿eh? que toco con él también muchas veces. ¿eh? Contarnos algo, contarnos algo que os haya pasado. <risa> no. Antonio, eh? vamos a Ahí nos pasó lo que nos pasó en el Muriano, son buenas, tío. ¿Qué pasó? ¿verdad? ¿Qué pasó, Rafa? <risa> que llegamos a tocar, me parece que era, no sé si era feria allí en el Muriano, me parece que sí era feria. ¿no? Algo de eso, no sé, una verbena. Y llegamos, vamos, fue nada más llegar y... ¿Pero que bailamos los dos? Montando, no, y vamos los ir a la Sí, percusión y... Sí, eh, los tres, ¿no? Vamos los sí, tres, vamos a los tres. Sí, dos. sí. Y nada, me llega el hombre que lo no había contratado y dice: Perdona, dice, tu amigo ha bebido mucho. Y se va un poco morado, ¿no? Digo, no, si acabamos de llegar a mi moro, no hemos tomado una cerveza ni nada. Digo, no, es que, que él no ve, que es ciego. Y se quedó el hombre. Como, como dale a los patados. Ahora no, diría, diría: Este viene con una cuenta. el cuerna". hombre de siete Se quedó el hombre con una cara que no vea. Pero eso me pasa muchas veces, ¿sabes? La gente lo último que piensa es que veo poco. Pero, ¿Te acuerdas? Bueno, y el tío se quedó topillado, todo muerto de vergüenza. Ya, ¿Te acuerdas ¿no? acuerda, acuerda? cuando te caíste, tío? Hostia. Cuando fuimos, eso que fue en Dos Torres, ¿no? En Dos Torres. Eso era... Casi eh, me mato, ¿eh? Es eh, muy eh, Bueno, yo, muy lo, fuerte, pasa, eh. lo pasamos mal, pero eso era, lo cuento, eso era en Dos Torres, estábamos en una orquesta hace ya que muchos años. El, y el otro de Dos eh, eh, se portaron fatal, vamos. Era, era la verdad claro. que se portaron muy mal con él y entonces el tema es que yo me acuerdo que íbamos, me acuerdo que fuimos a casa del Concejal, que era el que no iba a abrir el polideportivo y me acuerdo, yo me acuerdo la idea, yo iba con la cantante, íbamos charlando tal... Y yo veo que el TJ se adelanta. Abrieron la, la puerta de atrás del, ah, pero era del la polideportivo. era la parte de atrás del polideportivo y yo veo que TJ se adelanta y se va con el alcalde. Y yo, para mí, mi sensación es que el, el no, alcalde... No, no era el alcalde, era el concejal el concejal, el concejal. el concejal hizo así y pegó un salto <coughs> y de buena primera yo vi al TJ, pero en vez de dar el salto lo vi... ¡chum! Y digo, hostia, ¿dónde está el TJ? Y es que muy fue muy fuerte porque la puerta la de atrás del polideportivo era como un muelle de carga. Había dos metros de altura, ¿eh? Y claro, yo, yo fui al oh, trampolín deportivo eh. sí, sí, Yo, sí. ¿cómo voy a pensar que hay dos metros de altura? Pues? Uf, me pegué un talegazo. Bueno, luego tuve que. Pero las otras, es que, yo qué sé. Es que ah, pero bueno, bueno son cosas. Mirando, son son, son gajes gaje del oficio que han pasado mucho. Tuve ¿tú que ¿tú? cantar luego todo el concierto, oh tío. Eso no pasa me nada. nada. podrías tío. A ver, tú me sí, habrás, matado, tío. habrás tenido, Rafa, tú también muchas anécdotas, ¿no? Por ahí tocando, ¿no? Y... Bueno, tengo una con, con mi grupo, con Kalima. Que estuvimos, me parece que fue espejo. Y era un escenario muerto. Y yo tengo la manía de hacer así. de hacer con pavos y tocando pero la guitarra. Al tocar, tocando no, al tocar, sí. Claro, ah, no, yo veía que el pie de micro pues, cada vez iba alejando más de mí. <risa> se iba de... Hasta que llegó un momento que se cayó el pie del escenario. Se cayó para abajo el pie. Eso pasó un año, pero. Es y que, se te queda en eh... la cara, se te queda la cara, porque a ver qué en ese momento. Y él, no, pero al año siguiente. Al año siguiente pasó, tío, que llegamos a pejo y salieron los dos altavos ardiendo, fue con humo, tío, una sí, paranoia, sí. Y la gente, la qué guapo, <risa> <risa> qué guapo <risa> los efectos, no a salir la aliado, puesta en escena verdad, era genial, y estaban, y estaban ardiendo <risa> todos, la puesta en escena genial. Que se jodieron un poco, empezaron a salir humo, tío, yo que sé, una un paranoia. Un poco, ahí. hombre, hay que tirarlo. <risa> <el ruido. risa> y luego otra nota muy graciosa que pasó también, que fue eh, El Hora del Río, fue. El Hora del Río. Y llegamos a un par, me parece que se llamaba pa Bandana. me parece que no se sé, llamaba. No se me olvidará. Llegamos, aquello lleno de gente, de adecuado, tocamos, y cuando vamos a salir, claro, estaba súper petado para salir, el ¿no? primer <risa> pase un cigarrillo, y, y le piso un pie, le piso un a un hombre le piso el pie, sin cara. Digo, disculpa, hombre, disculpa. Dice, ¿qué disculpa le disculpa? Dice, que me has pisado el callo. <risa> digo, madre mía. <risa> Sí. me acuerdo también que en un pueblo me acuerdo de la guitarra y me acuerdo no. a, a la barra y escucho un pueblo de estos cerrado cerrado y escucho el a uno de la barra y, dice, y yo porme un jb con 7 up con 7 sí, up ¿no? y 7 up y yo me quería digo, será una bebida nueva 7 up hace ¿verdad? en realidad el tío digo bien con GTUP, este digo, madre mía de mi vida. Podría decir raro. Bueno, que eso, que Rafa, que ahora a cantar unas cancioncitas para que lo escuches. Sí, ahora, ahora nos va a cantar. Es la cantinita también que ver, tenemos que comito. agradecerle, Rafa, a José Luis, al estudio de la vida. por supuesto. Que, que, sí, que nos ha echado una manilla para los vídeos. los eh, vídeos nos ha echado una manilla soportar. estupenda. José Luis es muy amigo mío de toda la vida. Y con esto del confinamiento, pues le dije, José Luis, que ahora es que grabamos unos vídeos para este muchacho y el chaval, sin cobrarnos nada ni nada, pues nos ha he hecho los vídeos. Y que... unos pedazos Me suscribiros, al canal, de, mi Rafa, canal su de Rafa, Rafa Moreno. Y, sí, y Rafa en Instagram Moreno. también Rafa Moreno Music, comparto por redes, por Facebook, y comparto... por. Todo lo que voy eh, puedes seguirlo voy a... y vamos, vamos a apoyarnos Vamos a apoyarnos entre nosotros Porque entre nosotros podemos hacer fuerza Y eso, a seguirnos, suscribiros También a Furremol, porque desde ahí podemos Además, Ayudarnos todos, todos esto, Queremos hacer eso, en definitiva una comunidad De gente que nos gusta la música Que amamos la música y que vamos a esto Y tener este ratito tan maravilloso como con, hoy con Rafa uh -huh. Que nos cantará Y por supuesto, seguro, seguro que será una maravilla Porque he oído algo Además, eh, es muy bueno, ¿eh? Pero lo digo de corazón que cada vez que voy con él, la forma. Así que si queréis contratarnos, aquí estamos, sí, aquí estamos. Para la nueva sí. temporada. ¿eh? Sí, a ver si esto se arranca un poquito, porque mira, en Navidad lo hemos tenido bastante bien. Sí, a la él. otra vez con el tema del virus, pues empezó también la cosa... Sí, pero teníamos bolos una... incluso en enero, pero también lo han, o sea, han cerrado. Pero bueno, yo espero ya que a partir de febrero claro que sí que esto empieza a cambiar y que esto del coronavirus que sea como una gripe común que al final esto sea algo que tengamos están sacando medicamentos ya también pero que sea algo así que por lo menos lo que es la cultura, los teatros, lo que es los que esto tenga movimiento, claro, tener en cuenta que tú también, que los tres que estamos aquí vivimos expresamente de la música. Claro, siempre hemos estado bastante bien porque nunca nos ha faltado el trabajo. Pero es que llevamos un, un año y pico, dos años, que madre mía. <ríe> Yo también voy a tocar la calle de a ver cuándo y, y genial. Sí, ¿Tocas pues, toca también en, sí, en la cabeza? Sí, donde más me gusta tocar es en el Puente de la Calahorra. Ah, qué bonito, qué bonito. Un parto también los vídeos en TikTok y tal. A y, mí me encantaría, y, eh, yo no, no, me encantaría, más de hecho he mirado, lo que pasa es que eso es por... Son, hay que echar como unos permisos, sí, ¿no? Y darme permiso para ese 60. Y te van poniendo sitio te va... Sí, sí, sí, pero tiene que ser un punto, para mí es un orgullo poder sí, sí, hombre, expresarte yo, yo he en yo he la calle. Lo que pasa es que, claro, el problema del teclado es que hay que enchufarlo. No lo voy a enchufar en el marmo del de eh, puente. No, un ah, amplificador, pero claro. Hay es una batería que mes. vende batería no, me no. que me la tengo que comprar. Pero una vez tocamos allí en la Uva, en la mezquita, y le dije a la muchacha de la tienda de al lado, me enchufé este clavo. Y, y las formamos, ¿eh? Conectamos todos los guides allí bailando. ¿Tiene en el puente? Eh, no, en la esquina de ah, la Uva. Ah, de en, sí, la está en la, mezquita. la esquina. Ya está, eh, eso, esa, la gente bailando, guapa. además sacamos un... Esto bien y te pegas tú ahorita hora y media y hasta la mañana y parte de ganas tu dinerillo. Qué y luego, como tiene los bares allí de la mezquita, pues te tomamos una cervecita y tal. <ríe> qué engaña, tío. Bueno, y, y otra cosa, tú para componer, ¿tienes algo, algún cantante de referencia o algo? No sé, a la hora tú... de componer, la verdad que no tiento a no pensar en nada. Es sí. lo que me sale, ¿Y mí, cuando me sale a cuando sale, ¿no? Y... Cuando sale, ¿no, Rafa? Claro, ¿Tienes? cuando viene. Pues... Tiene una letra muy bonita. Tú fíjate qué letra más bonita que la he hecho a Córdoba, una canción que la podáis iba en su canal, que dice. ¿Cómo dice? Si me acuerdo. Eh, paseando, paseando por las calles paseando cuando la luna un... más brilla. Solo un coche de caballo da vueltas por las esquinas. Está muy guapa <risa> la letra. <risa> bueno, claro, como <risa> siempre estoy por la judería. Pues. Bueno, pues vamos a... a quiero que presente un poquito los temas que va a cantar. ¿no? Este se llama... Pues mira, este primero es uno que he compuesto mmm, últimamente, hace unos meses. Y se llama Contar Mentiras, que habla un poquito también de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Contar mentiras? Contar mentiras. Qué bonito. Que es como... A ver, igual tú, claro. No, me <risas> <te risa> engañado con todo esto. ¿Y cómo ¿Sentó? te vino, cómo te vino de... esa...? Pues no sé, un poco de todo, de viendo las mentiras de los políticos, que no sé más que mentir, ah, todos los políticos y todas es, las cosas que están haciendo y todo, pues me vino. Y además empieza como una canción antigua de cuando éramos pequeñitos. ¿Te acuerdas? Ahora que vamos ah, a la canción, vamos ah, a contar... Así pues Qué bonito. Y nada, me dio ahí un poquillo de cosillas... De que sentía ganas de expresarla y decirla. Esa, hay que hacer, esa no está hecha todavía. Ya, esa todavía no está grabada. Hay que trabajarla, hay que trabajarla. Así que por aquí se escuchará la primicia un poquillo un trocito, con vale. TJ acompañándome y Venga, estupendo. espero que vamos a escucharla. guste. Venga, pues estupendo, vamos a escucharla. Que me diga lo que te Mentira, si van a contar mentira, y me da igual, si van a contar mentira, si van a contar mentira, si van a contar mentira, contar mentira. Bueno, esta segunda canción que nos va a cantar, esa sí la tenemos ya a trabajar, está en tu canal. Pero esa sí, la tenéis ya terminada. Esa sí, sí esa sí. Está Además, terminada. está con el vídeo aquí grabado. Con el video, que se puede sí, ver. Eh, que que es, lo grabamos en, en casa morena, sí, Amiga nuestra ver. también, en una casa preciosa. Sí, en casa de nuestra amiga Aussie, tiene <coughs> una casa fantástica. ¿El vídeo? ¿El vídeo musical? Sí. El vídeo se hizo allí. Se hizo allí que ella tiene una casa, que tiene un hotelito, en la casa de Aussie. Que Bonita, ella es, es estupenda y la casa es preciosa. Y nos no dejó allí para que la grabáramos. ¿Y se llama la canción? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Y les, duele. Y, les duele. Y, y les duele. Y les duele. Y les duele. Habla un poquito, dilo tú, explícalo tú. Pues más que la canción compuesta por mí, es compuesta por la gente que tiene maldad, que tiene egocentrismo y yo qué sé. Ha hecho, ha, que, ha, ha hecho tú, digamos, de, de su voz, ¿no? Personas que no confían, nunca ni han confiado en ti, y personas que, yo, yo que yo no creo, merecen la pena ni escuchar. Yo creo, conozco a Rafa, conozco, y eso le duele a él mucho, de la gente que, porque él no tiene maldad ninguna, y la gente mucha pues tiene maldad, y le tiene sí, eso, como envidia. Sí, pero, pero, de... Yo vi a mi rollo y ya está. Y, ya está, sin es intentar pues, no hacer daño a nadie, esa canción, y ya está, una canción y es para eso que... Y les duele, les duele que tú... Y les duele bien, que tú, con digamos, que te vaya bien, bien, ¿no, Rafa? Claro, duele verte bien, Que te vaya bien, yo soy feliz, y, y ya está. Ah, claro. Así que sí. un poco mis temita y... Ahí está. Y ya está, sin hacerle daño no, bueno, mira, Vamos a, a tocarlo un poquito pa, para que la interacción Claro coche. que sí, a ver cómo dice. siempre lo mismo es sentirme como el mismo como el mismo de ayer harto de que me pongan las metas ignorantes y profetas que no se quieren querer harto que te trate como idiota, como una alma rota, para yo sentirse bien. Ya estoy harto de empezar siempre de cero, por no demostrar que puedo ser mucho mejor que él. A mí me gusta la gente que siempre ha querido, no las personas que juzgan y que nunca creen, esos idiotas que llevan lo malo consigo, aún sabiendo siempre que lo bueno florece y una verdad que carecen que nunca han tenido, hipócritas, sin vergüenza, leales y fieles, a una mentira ignorante que han defendido, aún por siempre sabiendo esa verdad que duele y les duele. Lo que conseguí Pues hasta aquí con el programa de hoy y espero que os lo hayáis pasado bien aquí con Rafa Moreno. Ha sido Moreno. un placer suscribiros a su canal que la verdad que, que lo sí. están haciendo muy bonito sí, y ya. tiene mucha ganas y mucho entusiasmo. Y... Sí, y también eso, no, no olvidéis en visitar el canal de Rafa Moreno de, de YouTube, su página de Facebook, todo y vamos a seguirlo, vamos a apoyarlo que la verdad es una maravilla lo que canta aquí con nosotros nos ha dejado aquí encantados con él, la verdad. Así que ha sido un gusto, Nada, Muchísimas gracias. Saludos a todo el mundo. Para el próximo día podremos traer a alguien más. Un poquito, un, poquito, un poquito más. Y eso, mucho furremol. Hasta eh, luego. Hasta luego. Gracias.